Piedras, bombas, gomas encendidas y basuras lanzadas a las calles Fue el resultado de la actuación de las autoridades municipales Contra los vendedores de gallinas que están colocados en las aceras de la periferia del mercado público De esta ciudad de San Francisco de Macorís. Fíjate lo que está pasando es que fuimos con la administración A quitar de nuevo los polleros Estaban poniendo, están vendiendo su pollo ahí de nuevo con la administración a tratar de removerlo y ellos como ya ustedes conocen en cuanto a una acción ellos seguido tienen su reacción fíjate de acuerdo a esas personas que cayeron presos ellos dicen que a la magistrada le tiene una reunión con el alcalde todavía esa reunión no se ha materializado estamos en espera de eso para ver a qué acuerdo se llega pero tú sabes bien que quien está en eso es medio ambiente tiene que regular a esa persona, buscarle su sitio a esa persona y ellos tienen su espacio dentro del mercado, pero no lo quieren ocupar. Va a ver a qué se llega con la reunión que hagan con la magistrada y con la alcaldía, a ver dónde se van a colocar definitivamente. Dijeron los mercaderes que no se oponen a la organización del mercado, pero que la ley se aplique para todos. El quiere tirar la, la, la juventud, la quiere ser delincuente, obligado, quiere ser delincuente, no nos quiere dejar trabajar, no nos quede ahí trabajar tranquilo. El problema es con los gallineros ahí en la esquina, no nos quiere dejar trabajar tranquilo. Y toditos son padres de familia, el que no tiene tres hijos tiene cuatro. So, wey, que estamos no trabajando y el teniente viene a movernos nosotros porque estamos tranquilos trabajando. Ale no quiere dejar trabajando. Por eso que hay tanta delincuencia, que ponga fuente de trabajo para que la juventud de la delincuencia. En el mercado, ya los hombres del mercado se acaban. Se dejan meter en la basura como habla vale el bolsillo de tantos hombres serios y trabajadores aquí. Y aquí lo que pudieron los hombres es derramar sangre aquí para que vean que hay hombres, pero no sirve ninguno los mercaderos, se los dejan meter a los bolsillos de esa basura. Que Ale y el coronel ya ahí arriba del mercado siempre quieren venir a quitar los gallineros. Y los gallineros, como ellos vienen a quitarlos, y ellos no quieren llegar a un acuerdo, ellos se rebelaron y empezaron a, a, a la protesta, a tirar a basura y a quemar goma. ¿Tú me quieres? Porque ellos quieren que llegue a oh, acuerdo que hagan los de tranquilo y que todo no el trabajo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.